¡Hola gente linda de este canal de YouTube! Los estoy saludando desde Capadocia, aquí en Turquía Una de las ciudades más turísticas seguramente que ustedes conocerán Por los más famosos vuelos en globo Entonces no se pierdan este video para conocer lo que pueden hacer Si no vienen con tour o si no quieren hacer globo Ya he recorrido más o menos un mes y medio en este país Increíble y eh, hice dos días de tour con una empresa que se llama HTR Tours Ellos me llevaron a muchísimos sitios súper interesantes Entonces son cuevas, me llevaron a cuevas, museos, lugares de cerámicas y artesanías, bueno, en fin Y ahora estoy por libre haciendo un trek por aquí, por la zona del Valle Rojo y Rosado Quiero decirles que para hacer estos treks simplemente van a caminar eh, Se descargan la aplicación de mapas sin wifi, por ejemplo, simplemente para tener una guía se llama maps.me, les dejo aquí en la descripción un artículo que escribí para mi blog Vieja que viaja, donde pueden ver cómo funciona este mapa sin wifi y entonces vinimos aquí, simplemente la verdad no hemos sacado el mapa, solo por si acaso seguimos las flechas del camino y yo estoy con una amiga rusa que conocí en Goreme entonces estamos aquí caminando y ya, ya les vamos a mostrar qué es lo que se ve impresionante, vinimos a ver los globos esta madrugada y ahora seguimos caminando Quería recordarles que aquí en Capadoquia, ¿por porque se ven como estos paisajes allá tan impresionantes, un montón de cuevas, etcétera, porque esta es una zona volcánica, entonces volcanes explotaron y dejaron secar pues todas estas formaciones así y por eso se ven como tan impresionantes, miren el color allá como cambia de color de rosado, como aves así, una línea súper perfecta, eso, todo eso es natural. Bueno, acabamos de llegar a una iglesia en una cueva. Simplemente quiero recordarles que cuando vayan en tour, poniendo atención a lo que diga él o la guía, no se estresen, porque realmente iglesias en cuevas hay en todos lados. O sea, uno camina un poquito y ah, una iglesia en una cueva. Oh, otra iglesia en una cueva. Ah, otra iglesia en una cueva. Ahora os voy a mostrar un poquito por dentro. Está muy pequeñita y no tiene mucho, pero bueno, está clarísimo que es una iglesia. Llegamos a un punto donde dice, dice que café y baño Estamos desesperadas buscando el baño Y en el tal café no hay nadie Dejaron un puesto de frutas Nos va a tocar ponernos a exprimir fruta <risa> Aprovecho para contarles de esta, de esta fruta Se llama en inglés pomegranate No sé, yo le diría granadilla en español Pero pues no sé cómo se llama Y por dentro es roja Mancha mucho Pero es muy rica Y sobre todo el té de esto mm, Súper loco Hay unos baños aquí en medio del camino pero el olor está terrible o sea yo creo que mejor es hacer donde rosa o sea donde rosa el pasto con el Bueno gente, me siento aquí como Indiana Jones, estamos aquí dentro de una, de una iglesia y eh, hay unas pinturas dentro de la iglesia. Van a ver que las caras están borradas, ¿no? entonces hay varias teorías respecto a ello. Una de ellas es porque cuando llegaron los otomanos se tomaron esto, eh, digamos en el Islam no están permitidas las figuras dentro de los lugares de culto, ¿no? miren allá atrás, entonces están las caras borradas como vemos ahí. También hay otra teoría que es que aquí en Turquía no les gusta el tema de... le tienen mucho miedo al mal de ojo, entonces cuando alguien los mira muy fijamente como que se sienten incómodos, etcétera, por eso lo del ojo turco. Entonces también está la teoría de que ellos quitaron los ojos de las caras en las iglesias dentro de las cuevas por eso. Como vemos la gente hasta viene a dormir aquí. Miren esa belleza. Bueno, en esta caminata llovió un poquito Afortunadamente estábamos dentro de una cueva Así que nos salvamos de la lluvia Y ahora el olor, ¿no? El olor a tierra Seguir aquí en plena naturaleza Es lo que lo llena uno como de estar acá Hola Hola ¡Priviat! Ya llegamos a un pueblo que tiene un supuesto castillo que se llama Chao Aquí los castillos están, pues son un montón de huecos en una roca inmensa. Bastante impresionante. Este es más grande que los que he visto hasta ahora, porque hay otros que he visto que son el castillo de Uchizar, Hortajizar. Bueno, este está más grande. bueno ya subimos, bajamos el castillo, nos tomamos muchas fotos de nuevo y ya eso es todo por el trek de hoy si necesitan saber más sobre el viaje aquí en turquía por ejemplo cómo viajar en bus toda la guía completa no se olviden de revisar los links que están aquí la descripción del vídeo les dejo ese y otros posts que he escrito en mi blog y también muchos descuentos muchachos muchos descuentos por estar acá en seguros de viajes en tours busquen los tours si les da pereza cuadrar todo el viaje por ustedes mismos aquí les dejo un link de tours en turquía para que reserven a través de eso no se olviden darle like a este vídeo si les sirvió si lo van a usar van a aplicar alguno de los tres etcétera suscribirse aquí en el canal contarle a sus amigos mejor dicho vamos a crecer ¡Woo!